Asombroso, pratuja. ¡Qué ¡Ay! Pasada Esos mutantes eran de Hordago Los aldeanos nunca tienen nada que hacer contra ellos Pero tú, te has abierto paso como si nada Bueno, un placer conocerte Me llamo Crest, por cierto Eres Vale, el... Crest Seguro que los lugareños no os hablaron Había un fuego directamente, ¿no? Sí Claro, esos lerdos malnacidos Ya me conozco la historia han montado una secta. Los muy cretinos están empeñados en que la tecnología destruyó el viejo mundo. Así que no es que reciban muy bien a los tipos listos. <risa> y a okay. Mí, bueno, iban a tenerme encerrado hasta que accediera a luchar contra esos demonios de la electricidad suyos para redimirme, porque estoy conchavado con Satanás, por lo que se ve. Menudo satanista estoy hecho. <risa> Llevo arreglando máquinas y comerciando toda la vida Y ahora quiero ir al este Estoy harto de esta parte del país Aquí no queda nada que hacer Las ciudades han desaparecido Hay bestias y bandidos por doquier Pero hay mucho espacio al otro lado del Volga Muchas oportunidades Así que me vine aquí con mi dresina llena de mercancía Esperando vender algo de camino al este Qué necio fui Puedes salir <risa> con vida. En fin, desde que llegasteis, le he estado dando vueltas a mi plan, pero no he tenido la ocasión de ponerlo en práctica yo solo. Pero como vosotros también vais al este, pues nos podemos ir juntos, ¿no? Gracias. Uh -huh. Primero mira el puente. ¿Ves la sección superior? Debería bajarse si el mecanismo de emergencia aún funciona. Katia, la de la iglesia, te lo sabrá decir. Yo nunca lo he visto con mis propios ojos. Ahí a la derecha, ese enorme hangar, es la terminal. Los fanáticos lo consideran un lugar sagrado. Lo han cubierto de grafitis. <ríe> Su <-tar> vive ahí. <ríe> Estúpidos malnacidos. Más a la derecha todavía, ¿ves el edificio cerca de esos vagones? Era la cochera. Ahora hay bandidos, pero el lugar en sí no está mal. La zona que hay cerca tampoco está mal. Hay buena caza y demás. He montado varios campamentos por allí. Si los encuentras, podrás descansar, arreglar tu equipo... <ríe> a menos que prefieras pasar la noche a la intemperie. <ríe> vale. Vamos, permite que te enseñe mi casa. ¿Cómo me los quito <ríe> Oye Amigo Olvidé como oh, Vale, vale, vale Perfecto. ¡Mmm! Si todas formas no iba a llevarme toda esta Vamos, te... mm, bombas molotov. Una molotov. Radio. Tengo un montón de conocimientos guardados aquí Jaja, <risa> caramba Mientras saben arreglar cosas Nunca te atreverás de haberme llevado Ok Vamos a poder reparar Y básicamente hacerme Balas, ¿no? Okay. Oh, ya no tengo esas cosas Para armas, ¿no? mejor Ah, por a costo de fabricación un nada un más, más tengo 5. Filtro de máscaras de gas. No hay, que miedo. hay que limpiar esta no, esta un poquito que limpiar un poquitín. Como a esos pues me mató uno. No, mira, chaleco, podemos tener un chaleco mejor. Antes de saber todo esto me mató uno, ¿dónde estás amigo? No tengo ni idea de lo que quieren, no se han acercado al pueblo ni al puente un alcolar Están ahí sentados esperando algo, pero sé que son malas noticias ¿Eh? ah. Podrías bajar por esta tirolina, basta con encansarse y dejarse caer los aldeanos dicen que empezó a desaparecer gente cuando llegaron los bandidos. Te vas a pescar o algo así. Y y bueno, nunca más vuelves. Bueno, podría estar años hablando, pero tu líder quiere que hagas algo. Adelante, vete. Yo empacaré mis cosas. Nos vemos en el tren. Vale. Podría, ¿no? Pero creo que ya no hay de estos monstruos acá abajo. Y me marca como algo para luchar acá atrás. O algo para hacer por acá atrás. Por ahí abajo atrás. Aunque creo que tengo que tomarla porque no hay otra forma de salir de aquí. Ah, por acá arriba. Donde estábamos usando los binoculares. Y por acá, donde llegué. Ah, no. Está roto. A ver. Si está atascado ahí, era donde venía yo. Vale, vale, vale, vale. Usar la tirolina. Ni modo. Y es que esto de no nos pone con todos estos menes. Y creo que eso que se escucha todo el tiempo Es la ballena esa Todo el tiempo haciendo ruido deforme Por la altura me está pegando a mí. No traigo botiquín, bien hecho. Por quererlos matar a todos. Ah, mira. Amigo Ahora cómo lo vamos a hacer Que otra vez tenemos que irnos en sigilo hasta allá Y esto está lleno de mierda De monstruos What the fuck? ¿Esa luz me está siguiendo? What the fuck? ¿Pero aquí por dónde entré? Ah, ya me acordé por la puerta, ¿no? Por aquí bajé, pero después Entré por acá Hace 19 minutos, ¿no? Pues sí. Mmm, cero balas, con razón. Tenemos que ir hacia por donde está mi otra casita. Bueno, donde guardé la vez anterior. Ok. Como que huele. Como que me busca. Y deberían irse a dar otra vuelta por allá Mmm, se quedó ahí parado para siempre Ah, ya se va, ya se va No BT. Necesito que rodeen para allá Para poder moverme What the fuck, man. La brújula me está indicando hacia atrás de mí. No me digas que ya me vio. Creo que tendré que irme corriendo hasta la casita de allá Ok, con cuidado. Esto es tensión pura. aquí es más allá y me puedo craftear algo de cura de vendas esto vale cosa de electricidad está muy extremo eh. Ah mira pues Oh vaya vaya Cambiar la hora del día y restaurar la salud Así me espero a que sea de día Y nos largamos de aquí de día De día hay menos monstruos y cosas de esas, ¿no? Y también yo creo que esos rayitos... Se van, o no. Aquí me marca como que venga por aquí o algo así, mm, ok. okay, okay. Vale Has estado bajo mucha radiación Putas ¡Ah! arañas tomar esa cosa azul los candados de algunas puertas pueden ser destruidos ¿cómo? Ah, okay, okay, okay. Entiendo que ahí está. Tomamos todo lo que tenía el arma. Vale. Bueno. Pero no se autoequipa en mi arma nueva. Una nota. Cositas. Un muerto. Vamos a ver. ¿Cómo poníamos la nota? La de volación decía, ¿no? I don't know. Esto no se me hace un lugar como que muy para estar prendiendo cosas, ¿no? Está medio como que puede explotar O como para estar incendiando Estas hueas. Eso no lo puedo tomar vez el filtro llevo como 100 años caminando sin tener que cambiar el filtro Yo no tengo vista de monstruo Así que básicamente no veo nada Puto monstruo Ni siquiera te puedo lootear Otra vez el filtro Hace 20 minutos, ¿no? Pues sí. Vamos a hacerlo. ¿Mm? Pero qué mierda, Gollum, por Dios, ah, ah, ah. no te levantes, por favor. Qué suerte ¿Dónde hay aquí como un fusible o algo así? Un fusible, sí Para que te levantas, ya muérete la vida. Solo me hacen gastar munición Y todo Ni siquiera me dan loot Y ahí hay más La virgencita Muérete, muérete Vale, así como que poniendo la luz Es como que conquistamos ese lugar Ok No sé, ahí me huele a que podríamos hacer algo Ah, ya era donde yo estaba Está una luz Bien, bien, bien Vale ah. <ríe> Es que está 9.60 todavía Eso no lo alcanzo Y creo que aquí está, ¿no? Yo lo estoy viendo perfecto Mientras juego Ay, hola, qué buena, ¿eh? Regresaré con ustedes amigos. Ya se me estaba apagando mi luz. A veces tiene bajones. En partes en las que. Hay acción así muy rápida. Ok. Por aquí es donde había llegado. Supongo me yo. Que debo regresar con ellos. Aquí no había luz. No ese foco se puede? No, no hay foco. Ay, ay, ay, ay. Ana, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Por suerte Arción me ha encontrado. Sí, ultra mega. ¿Ves los mirones? algún producto. Uf. Este lugar es un almacén o un vertedero. Uh -huh. ¿Y puede que los lugareños pusieran esa camiseta aquí para ser... Gracias, amor mío. Um, vale, bien. Uh, bueno, Arción, ¿la levantamos? Sí, vámonos de aquí. ¿Puedo? Puedo caminar bien. Solo debo descansar un poco antes. Es probable que uh el viejo esté desesperado pensando que su querida hija -huh. está herida o algo. Yo creo que sí. Papá, soy yo. Me he quedado sin batería en la radio porque se mojó. Uh -huh. Aparte de eso, estoy bien. Artiom y los chicos están aquí. Oh Ana! ¿Algún día me va a dar un infarto por tu cara? Nos caímos por ahí, a un lado de la puerta y tuve que ir a dar toda la vuelta para abrirlo vale vuelve y ayuda este pan ayuda a convencer a mi padre este pan Vengan con nosotros. Nah, sabe mucho mejor, men. me encuentro mucho mejor, de verdad, en Vale. Entonces tenemos que ir allá, ¿no? No sé por qué no vamos todos juntos, así como. Como que todos tenemos armas y podemos ir juntos e ir avanzando y matando a todo lo que se nos ponga enfrente. Pero resulta que se les hace mejor mandarnos de uno por uno y que uno se quede en no sé dónde y otro se muera por allá. A ver si no me escucha ese pedazo de shit. O si no me ve. Es que son muchos. O igual así, mira. ¡Param! Adiós. ¿Puedes subir? No, ahí se queda. Listo, vamos con el Fader. Ardiom. Eh, no ¿De si estabas tú allá? No que Va Vale. Que no has dicho dónde encontrar un vagón de pasajeros en perfecto estado. Vale. Vamos a decirles. Yo... Esto... Tenemos que volver ya, y... ¿Y a dónde iríais? Esos fanáticos os comerán vivas. Bueno, puede que ¿A dónde iríais? A ver. Tranqui. ¿Dónde está? Hola. Ah, hola. bien. Gracias. No te decepcionaré. Bien. ¿Qué me ven? como todo ha salido bien. Sí, perfecto, ¿no? Pero tenemos que llevar a las personas. Siéntate. Mira, tenemos la oportunidad de cruzar el puente sin atacar. Hay comerciantes remontando el río y los moradores del puente hacen negocios con ellos. Así que, disfrazados de comerciantes, nos infiltraremos en el puente y lo bajaremos. Katia dice que aún funciona. No podrán detenernos si actuamos rápido. Perfecto. Y aunque lo intenten, lo cruzaremos, digan lo que digan, esos fanáticos. ¿Quieren sangre? Pues la tendrán. Ahora, a esperar a que lleguen los comerciantes. ¿Qué? Okay. Coronel, señor, no podemos dejarlas aquí. Se las van a comer Esteban. vivas. ¿Alguna vez piensa con la cabeza? ¿Sabe usted a dónde vamos? ¿Que nos encontraremos de camino? Y dígame, ¿dónde van a dormir en la aurora? En las cajas de carbón, los espartanos no. podemos con ello. Pero para una mujer con una niña de 6 años, esto es inaceptable. GG... Les daré mi petate y me iré a la caldera. Se quedará dormido y le rebanarán el pescuezo al día siguiente cuando intente hacer guardia. Pero sé, sé que no podemos abandonarlas. Mientras esperamos, ¿por qué no vamos a por ese vagón del que habló Katia? No podemos dejar a la cría aquí. Además, ¿cuánto más seguiremos durmiendo por turnos? Ya estamos con esto otra vez. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a recoger ese vagón? No pienso llevar allí a la Aurora No hace falta Tengo una tresina escondida en la terminal Puede tirar de un vagón sin apenas esfuerzo Artión y yo podemos ir allí Y traerlo de vuelta En la terminal Era donde estábamos Donde lo encontré él Vale, vale Como quieran Ya <risa> me cansé de hacerte malo Traeremos ese vagón y nos llevaremos a las civiles Artyom, ¿te encargas tú? Pues sí Escucha Artyom, si ves la caravana Déjalo todo y corre hacia el puerto Es la mejor oportunidad de cruzar el puente Gracias papá Katia y Nastia te estarán muy agradecidas Toma Artyom, es el disyuntor de la presina No funcionará sin él Vale taco Es todo un bombón La mires como la mires Juntos hemos sobrevivido un infierno Hemos acarreado tantas cosas Me ha sacado de tantos aprietos Mira, Artión Como vas a ir tú a terminar, escúchame Es un buen trecho y ¿eh? Mira, si vas por la noche Hay menos posibilidades de que te encuentres con los bandidos Se quedan en sus campamentos cuando oscurece Pero tampoco okay. va fácil Porque salen más bestias Y también hay más anomalías eléctricas los fanáticos los llaman demonios de la electricidad. Así que deberías sopesar las opciones que tienes antes de salir. Ah, oh, vale. Duke está en una misión en esa zona vigilando el puente. Ahí no se le recibe bien. Casi siempre hay interferencias. En fin, si vas a verlo, te pondrá al día de los últimos acontecimientos en la terminal. Mmm, ok. Es con Ana y eh, este pan. ...tanto como a vosotros, pero... No sabemos si lo que nos espera es mucho mejor que esos fanáticos Ugh, Habrá que sobrevivir para verlo Vale Déjenme guardar rápidamente aquí Y yo creo que voy a dejar este capítulo hasta aquí